Cineático El mito postmoderno El mito. Historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana entre otros demonios. Mitos y leyendas se han contado desde la primera vez que el hombre se sentó alrededor del fuego de la prehistoria. Mitos de extrañas criaturas y lugares inexplicables, que existen en el vasto desconocido, en las sombras del mundo. Historias de criaturas divinas y bestias demoníacas.